En esta edición de Cultura por el Paladar nos encontramos en el equipo solidario hasta mis espaldas. Este es un espacio donde se promueve el consumo responsable, eh, los productos orgánicos, la ecología sustentable. Bueno, eh, acompáñenme, vamos a dar un vistazo Ay, caray, ¿qué tal? No, pues bueno. ya se curó, ya ni siquiera la salud. El Ecoteangui Solidario se pone el segundo y cuarto domingo de cada mes en el Ágora del Exconvento del Carmen. Aquí se promueve la cultura de la mano con la gastronomía. En este espacio se organizan talleres, pláticas y eventos diversos para promover la alimentación responsable. En Gardens es un proyecto sustentable, tenemos un invernadero de todos, de, se hace en hidroponía, hacemos el plante en fibra de coco, y dentro de la fibra de coco se con, con piquetas, que es un riego por goteo, se, se nutre al, a la fibra de coco y cada, cada planta necesita nutrientes diferentes, y de ahí pues escurre y toda esa agua desde que se quede ahí se recupera y se usa para otras cosas esto hace que la fruta tenga un mayor aporte vitamínico Esa se llama flor, nosotros somos productores y esposos el apicultor y el color de nuestra miel es por el tipo de floración, porque existen mieles desde blanca, blanca, blanca hasta colores amarillos obscuros y es por el tipo de floración. Sí, manejamos cosméticos naturales orgánicos no tienen nada de químicos y todos los productos de la colmena pues son productos antiquísimos que tienen muchos beneficios para su salud este tiene polen tiene miel tiene amaranto estos tienen nuez el amaranto miel entonces este, son eh, productos la verdad que valen la pena Aquí se encuentran gran variedad de productos orgánicos como aceite de coco, mieles, quesos, huevos, panes integrales e incluso productos cosméticos y medicinales. Este es el lugar ideal para aprender sobre la cocina consciente, la cual parte desde la forma en que seleccionamos nuestros alimentos. En este tianguis cada productor te informa sobre lo que estás comprando, cómo se produce, cómo hacerlo tú mismo y los beneficios de adquirirlo de esa forma. En esta ocasión, la organización Greenpeace convocó un concurso de recetas elaboradas con maíz criollo como ingrediente principal, esto para promover la utilización del maíz orgánico y proteger nuestra diversidad de especies de maíz y nuestro legado gastronómico, y a su vez dar información y mostrar indignación hacia el uso de transgénicos. En el evento se presentaron platillos como arepas colombianas, chile atole, waffles, gordita y el muffin tamal muffin tamal, tamal bueno este platillo eh, se originó el día de ayer, tiene varios ingredientes eh, como pimiento tiene curry, tiene cilantro, tiene queso y bueno, el maíz sobre todo ¿no? lo, hicimos, lo vamos a acompañar con un poco de de una de, una, de un cilantro bueno, es súper delicioso, entonces yo los invito a que se arriesguen cada día a hacer las cosas diferentes eh, lo que se pretende con este chilatón hacer así un atole pero que no sea un atole dulce ¿no? lo interesante de esto es que está combinado con, con tiene chile poblano lo rico de esto es que al combinarlo con el queso y la crema se vuelve como una sopita pero no deja de ser una atole que es lo bueno es lo más rico que tiene pues mm. y eso señores señores es el chile atole los ganadores se llevaron premios Devani, de ella participó en la degustación que acaba de terminar. ¿En qué lugar ganaste En el segundo lugar. ¿En bueno, el segundo lugar? Arepas Colombianas. También Algunos otros lugares, en Guadalajara, donde también se promueva todo este tipo de cultura. El, la invitación a mí me llegó el, por un, la, un tianguis que se hace los sábados en la ecotienda. Y es un tianguis... Eh, donde la misma ecotienda eh, invita a todos los productores, no solamente se vende, sino también se comparte información, se aprende este, y eh, pues se vive de una manera sustentable. Bueno, Me parece que no uno de los medios por los cuales se puede vivir y, y compartir la, la cultura mexicana es por medio de la gastronomía. Bueno, pues muchas gracias de no, también. Me mucho el evento, me gustó mucho tu platillo. Bueno, hemos pasado hasta el fondo del Ecotiangui Solidario. Vengo a probar unos tacos veganos que me han recomendado mucho. Eh, tengo muchas ganas de probar la tinga de setas. Bueno, pues viste es la famosísima tinga de setas como pueden ver si sí aparenta una tinga de pollo normal Bien. bueno que es un taco sin salsa verdad ustedes invitándolos a que ayuden a promover y dar continuidad a estos lugares, que impulsan la economía local y sustentable y nos ofrecen una forma de consumo responsable. Cocinen de forma consciente y hasta la próxima.